Hola, hola, buenos días. Aquí son van comentando Un día en la taberna y hoy volvemos a Surviving Mars. ¿vale? Este va a ser nuestro capítulo número 14 en el que vamos a disparar de una vez por todas el consumo de eh, alimentos en nuestras colonias, en nuestros domus, porque si no, no vamos a proceder a hacer nada. Entonces, vamos a proceder a aumentar la generación de agua, a aumentar la generación de oxígeno y con eso crear un flujo suficiente de... Eh, material Que comer eh, Alimento Para eh, Ponernos a trabajar Y que esto salga adelante Porque si no Vamos muy mal Así que nada Sin vacilación Vamos a darle un poquito de calor Aquí es que no hay gente trabajando ¿no? Vamos a darle Promoción aquí Que vengan a trabajar Aquí es que falta Vale Aquí falta comida generada Aquí falta comida generada también Efectivamente Ves 39 37, bueno, bueno, bueno bueno. Vale, más o menos ya vamos recuperando Eso, ok Vale, el trabajo del oxígeno ¿Cómo está yendo? Esto está ya Bien plantado, ¿no? Vale, y está trabajando correctamente Vale, perfecto, perfecto, perfecto Con eso estamos bien ¿Qué más tenemos esto la verdad es que si pudiéramos hacerlo nos falta poco para tenerlo disponible por el por las eh, aquí está para vale, vamos a quitar la fusión nuclear y vamos a meter esto para tenerlo gratuito no pero para sacarlo directamente Vale, y hay más investigaciones que tenemos más o menos paralizadas, pero porque no nos hacen especial falta. Uf, es que parece que necesitamos muchas partes de... 3.000... Es que no podemos dejar de investigar cosas que sí que nos van a valer. Vale, es, es complicado, es complicado Tenemos muchas decisiones que tomar Mucha... Mucho trabajo a medias está, está difícil Vale, vamos a poner otro Ay, aquí no Ah, vale, está demasiado lejos Aquí ya no se puede o oh, sí ¿Y aquí? No Vale, pues aquí Ok Vale, vamos a ir llenando toda esta zona y ya está Este lo tenemos parado Sí, está parado Ruta de transporte de aquí Traeme piedras hasta aquí vale. Buen trabajo A ver Electricidad, bueno, estamos en menos 72 Pero lo, La energía acumulada Nos vale Está bien Ojo, una nueva anomalía A ver, enséñame dónde está Vale. Y vamos con el Transporte uh, ¿Esto qué es? Uh. Buah, aquí tenemos un montón de confort Entonces ¿Esto lo estamos haciendo trabajar? No, aún no ¿Qué nos falta aquí para hacerlo trabajar? Vale, vamos a construir Otro De una, otra granja hidropónica Vale, ah no Ahí está bien Uh, falta de agua Por qué razón Ah, porque hay que reparar esto. Hay que reparar esto. No tenemos partes de... ¡Oh, Dios! Y si la tormenta esa... Bueno, por lo menos no nos ha dado tan de golpe. Cuidado, cuidado. Vale, el próximo cohete lo enviaremos y lo dejaremos por aquí. ¡Oh, qué le pasó! Ah, vale, nada, nada. Me he asustado, ¿eh? Tanto fallo de energía Aquí no ha pasado nada, ¿no? Uf, vale, menos mal Ok, esto está trabajando ya Vamos bien, de momento ¿Ves? Es que esto se va cargando poquito a poquito Dependiendo mm, Es que es Ojo, vale, a ver Nuevo descubrimiento interplanetario Que se ha descubierto Esto Wow Vale, o sea, se pueden entrenar Workólicos y, y, y hippies Vale Vale, vale, vale eh, ¿Cuánto por 3.000? Vale, lo encolaremos detrás Del, del... Moisture Farming Eh, eh, eh, del agua seguimos mal. Uf, es que que no salga comida decente es horroroso. 51 de producción. Bueno, bueno. Está bien, vamos en positivo, no está mal. Pero que salgan tan, tan, tan, tan malas las cosechas. Son, eso es malísimo. ¿Podemos seleccionar un nuevo de esto? 17, 40... 55 Vale, vamos a poner Una arriba, una abajo De estos no les fue cambiar el consumo, ¿no? O sea, el consumo, el. Ay, no me sale la palabra eh, Ya me saldrá El, el cultivo, eso vale. Esto todo vale. Aquí no hay nadie trabajando. Esto es malo. Esto, ¿qué tal va? Me tenía que haber esperado. A lo mejor, sí, obvio. Vale, vale, vale. Un dome sin life support. Ah, vale, este de aquí. Es que para arreglar esto necesito traerme piezas de máquina. Y no tengo piezas de máquina en ningún sitio. Pero en ningún sitio. Me quedan seis nada más. Uy, y aquí tengo... Ven aquí, coge parte de máquina, vale. Y me la traes aquí, gracias. Claro, y con eso ya lo podemos recoger y reparar. ¿Cómo están estas naves de carga de... 16? Pues este lo mandaremos y la siguiente tripulación de... Eh, descarga. Vale, apañado, perfecto. Uff, va muy rápido. Vale, vale, vale, vale, vale. Maravilloso. Ahora sí, me tengo que traer el. El, el próximo cohete. ¡Oh! Uh, ¿Por qué? Hay que reparar esto. Pua, partes de electrónica. Tenemos partes de electrónica. Obvio que aquí no vamos a tener, estará todo allí, venga corre, vamos hacia el norte, nos hace falta parte electrónica, aquí habrá carga recurso parte electrónica, uno, necesito uno y ya con eso nos lo vamos hacia el sur. Vale, vale, vale. Vamos a acelerar, que venga rapidito. No sé ni por dónde viene. No se le ve viajar. Ah, mira, por ahí va. Vamos, campeón. Vale. Vale. Fort Claro, es que cada sol van teniendo o, o se van generando cositas. Buah. Eh, ¿Dónde está nuestro.? Aquí está, cargado partes de máquina hasta morirse. Una parte de máquina. Epa, vale, el auto guardado. Vale, y ahora. Uh, uh, uh. A ver si ¿sí podemos evitar la tormenta Mejor que mejor Vale, perfecto, despega Tal y como estés Despega, sí Vale, maravilloso Vale, vale, vale, descarga aquí Ah, no, no no. ¡Hemos oh, perdido! Vale, aquí. Epa. Descarga aquí. Todo. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y eh, vamos a iniciar la segunda. Uy, aquí, vale. Vamos a meter un depósito de piedras. Aquí, aquí ¿no? En este trocito. Vale, y que por lo menos vayan haciendo el viaje... Vale, perfecto. Que vayan llevando piedras para allá y listo. Vamos a hacer... ¡Uh! Esto es como súper grande, ¿no? Ah, uh. Vale. Aún no podemos. Entendí. Vale, vamos a poner uno aquí y otro... Aquí, Vale, que hemos Vale, hemos investigado la universidad Vale, perfecto, y ahora vamos a por la... El Moisture Vaporator, eso nos va a hacer Bueno, delicias Delicias Que podamos sacar agua de gratis Está muy bien BioRobotic Workshop Uf, consume partes De máquina, pero no se, no te da Nada en concreto, vale es que tenemos que empezar a trabajar los metales y hacer que funcione, porque si no lo vamos a pasar muy mal. Vale, bueno. Estamos, estamos cerca de traernos aquí, eso. El agua, poco podemos hacer, la verdad. Bueno, producimos y vamos guardando en... Hola, ¡Oh, ¿qué ha pasado aquí? Partes de máquina. Dios A contrarreloj Literal, a contrarreloj Porque eso es la fábrica de polímeros Además, o sea, además Aparte de eso Machine Par Factory Claro, pero a partir de metales raros Es a partir de metales raros. Es que esto lo tenemos que plantar allí en el sur. Ahí requiere un domo. Vale. Aquí que se va a plantar. No tenemos energía suficiente. Buah. Ahí la vamos a plantar. No importa. Que gastar partes de máquina es Un horror Vale Vale Vamos a por lo menos eso, acumular energía O a ir Acumulando energía por ahora Polímeros tenemos Que se cargue despacio, me da igual Aquí está bien Vale, vamos a darle prioridad a esto, que al fin y al cabo, como aún no tenemos consumo importante de, de energía, me da igual. Pero si lo podemos empezar a cargar, puede ser esto maravilloso. Perfecto. Lo podemos cargar. Vale, sector escaneado. Bien. ¿La comida cómo va? Bueno, pues depende del sol, generamos más o menos, pero... Parece, parece que es estable. Uf, aquí vamos a sufrir mucho, mucho, mucho con la energía ahora. Vale, eh, ese cohete ya ha llegado a la Tierra. Un millón. Ah, no, mil millones tenemos. Supply Pod. ¿Qué es exactamente la Supply Pod? Vale, a ver. Como generamos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho... Eh... Vale, Passenger Rocket está bien. Es un Passenger Rocket, es buena idea. ¿Qué nos vamos a traer? Científicos, oficiales, botánicos. No, quiero los bot... eh, eh... de No Specialization. Fuera oficiales, uno solo. Vale, vale, vale, vale. Vale. Geolo, geólogos para la extracción de metales raros, botánicos, geólogo, botánico, botánico, vale, un médico a lo mejor, vale, y así me lo quedo y lo lanzamos, vale, y este lo vamos a dejar en la zona sur, para empezar ya allí a trabajar porque lo vamos a necesitar Aquí nos vamos a quedar sin energía y eso va a ser muy malo está, Tenemos aquello parado, pero bueno, por lo menos esto está funcionando y, y se carga Ahora es cuando se empiezan a descargar Vale Y con eso tenemos problemas, pero se aguanta Dentro de lo que cabe Claro, y en cuanto tengamos piezas de máquina ya que estemos cargando... O que estemos generando las piezas de máquina Bueno, se envían Y a volar Vale Oh, y este lo podemos lanzar también Pues este lo lanzamos también Tú no tienes drones a tu, drones a tu cargo Pues fuera Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale Ah, bueno, vale, ya llegamos. llegado. Es que no sale ni en la barra de seguimiento. Ahora. Vale, que no, no había empezado ni a salir de la atmósfera. Vale. ¿Por qué varía tanto esto? Uf. Bueno. Poco a poco y lo que se pueda. ¿Qué tal va la fábrica de polímeros? Súper bien, ¿no? ¡Hala! ¡Cuánta piña hay renegada! Vale. Ah, ah, ah, ah, Vale, aquí estamos. Mm, ya nos queda poquito, ya nos queda poquito para que venga. Lo plantamos aquí, que bajen y que ya se establezcan en sus zonas y ya está. ¡Uy! ¿Qué le ocurre a esto? Vale, ah, faltan las partes de máquina. Vale, veremos a ver lo que tardan ¿no? o, o la capacidad que tienen para generarlas. Y a ver cómo vamos de comida. No, esto que generen eh, la hierba y ya está. No sé si necesitaremos otra o qué tal. Vale, no hay nada tampoco. Vale, vale, vale, vale, vale. A ver, vamos a darle calor. Rapidito, Hemos llegado al sol número 100, ¿eh? O sea, hemos pasado ya 100 días en Marte Bien hemos, hemos mejorado bastante Hemos construido muchísimo ¿Esto cómo va de carga? Buah, 600, vale, vale Vale, vale, vale Me gusta Vale, este está cargado a tope Oh no Pues necesitamos un cargo rocket Necesitamos un cargo rocket Y además lo peor es que este no lo voy a poder cargar fácilmente desde aquí Porque no tengo un Oh tres domes sin life support ¿Qué le ocurre? Insuficiente agua para generar Yo tengo partes de máquina Buah. Supply pot Vale, a ver Partes de máquina a muerte Sí Lánzamela Y la, la dejamos Caer aquí Uh, Qus es esto Sitting at your desk a strange light appears in the vision. It pulsates and intensifies bathing the room in a warm glow it feels actually it feels just about right O sea literalmente... Un milagro acaba de suceder. Una luz. Uf, como hay extraterrestres, me muero. <ríe> Sol número 101. Ha experimentado visiones bizarras sin ninguna explicación. Bien. <ríe> Ostras, es que ha cambiado toda la luz. Pero por completo. ¡Qué barbaridad! Eh, vamos a poner aquí... Vale, a ver que no se nos vaya más la olla, si puede ser. Vale, plantamos una, plantamos dos. Vale. Y a hacer viajes. Roca y me la traes aquí. Roca y me la traes aquí. Vale. A ver. ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde están las visiones super chungas extrañas? ¿O es solo el cambio? Bueno, solo el cambio de luz, ¿sabes? Eh, eh, eh, vale, estos, ¿qué tal van por aquí? Se apañan bien con el trabajo. ¿Producen partes de máquinas sin necesidad de tener metales raros? Oh, a partir de metales a secas. Buah, estamos tontos tú. Uf, acabamos de descubrir... Bueno, te iba a decir, hemos descubierto Marte, pero... XD. Bueno, sí, lo, lo hacemos que aterrize ahí y ya repartimos. Vale, la falta de agua, con todo eso lo vamos a solucionar ¡Uy, Cayó Vale, y, y nada, lo, lo, lo desmantelamos, el sector escaneado no tiene nada Perfecto Y nada, esto a llevarlo a los sitios y ahora reparar todo eso de ahí Estupendo el Moisture Vaporator, ¿cómo lo llamamos, Le queda poquito ya, ¿no? Buah, que va, muchísimo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿En qué momento lo exploramos? Si se puede saber. Porque ese edificio lo tenemos que desbloquear en algún momento. ¿O no? Vale, produce partes electrónicas de a partir de metales raros Vale, eso sí que lo investigamos Pero el otro El otro la verdad es que no sé muy bien dónde está Porque va por partes O sea, necesitamos tener el La patente, entre comillas, por nombrarlo de alguna forma Para poder construirlo Ah, no, lo podemos construir ya de per se Buah, qué bien Aquí no Ah, pues no lo podemos construir en ninguna zona de aquí Porque no tenemos eh, hueco Porque en este Doom, si no lo construyo en este... O sea, si lo construyo en este Doom no tenemos zona para sacarlo ¡Qué mal! Vale, pues nada, va a implicar el nacimiento de un nuevo Doom Aquí, en esta zona de aquí Estiraremos el agua por aquí Y la electricidad por aquí también Por, por la zona exterior Yo creo que cabe Sí, estamos ya. Vamos a saciar el agua y todo, ¿no? Vale, perfecto. Ok, el problema de electricidad lo seguimos teniendo, sí, pero va a ser inevitable. Vamos a poder, vamos a ver si lo podemos solventar de alguna forma un poco, un poco nada más. Con eso me sirve. Vale, vamos a sacar cable por aquí. Más pegado no puede ser Vale, y vamos a meter ahí En esa zona todo eh, Uy ¿De aquí? Perfecto Construcción para que Generemos energía a punta pala Y que con eso satisfazcamos. La necesidad de la colonia, porque si no esto va a estar muy, muy, muy, muy mal. Ahora, generamos ya, o entiendo que están generando ahí en la zona sur, ya... Mmm, eh, energías... Uy, esto hay que conectarlo a la red. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. <risa> Sabes, están todos aquí, pero parados porque no tienen... No tienen energía Aquí espero que se genere Comida suficiente Sí, yo supongo que sí 310 Claro, estamos consumiendo un montón Pero no eh... Pero no generamos O sea, generamos, pero no mucho Esto requiere reparación No tardarán en repararlo Sí, mira, y este ya está trabajando. ¡Buah, maravilloso! Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Buah, el cambio de luz es súper raro! ¿Dónde? ¡Oh! Falta de comida. Normal, lo puedo entender. Vale, vamos a sacar Life Support... Vamos a sacar... Es que... Vale, aquí, que si hace falta salgan por el otro lado y ya está. Vamos a coger combustible y nos lo vamos a traer para acá. Antes de que recarguen nada... Bueno, este no deberían tardar mucho en recargarlo. Ah, no, no, es que el único que nos pueden recargar es aquel, vale. Eh, eh, eh, entonces este que tenemos por aquí Perfecto Que venga aquí y que recoja lo que sea Vale, exacto Es gasolina ¡epa! Y que nos la traiga Hasta aquí abajo Perfecto Vale Un poquito de caña Para avanzar más rápidamente Eh, eh, eh, eh. Ahora mismo los tiene... Vale Claro, y la cosa es que esto se llena de metales extraños Para enviarlo y generar dinerito Vale, el autoguardado otra vez Bueno, no pasa nada Uh, un... Un... Qué bueno Alguien que está con el, mar de, el mal de tierra Se quiere quedar en la... En Marte. ¡Oh! Ha cambiado la luz de nuevo. Vale, me gusta. No está conectado. Ah, le falta electricidad! ¡Ah! Vale. Voy, voy, voy, voy. Con eso debería estar correcto. Y ya con esto generamos agua. Vale, maravilloso. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Señores de la colonia, de todo el mundo de la misión está preocupado. La gente se está durmiendo en las calles y en sus estaciones de trabajo. Algunos han reportado alucinaciones. Está afectando demasiado a los colonos y expresan sus síntomas de muchos estrés. Y están bajo supervisión médica. Hemos intercambiado información con el control en la Tierra, pero no nos reporta ninguna actividad en, en allí. Esto implica que solo pasa en Marte. Buah, buah, buah. Pues vamos a ver qué pasa con este misterio, porque. Jeje. Está siendo un poco una locura. Así que. Eh, eh, eh. Nada, con todo esto. Creo que vamos a cerrar el capítulo aquí... ¿Cómo vamos con esto? Vale, sí, está ahí la biotech trabajando. Vale, pues con todo esto vamos a cerrar el capítulo de hoy. Y bueno, ya más o menos tenemos todo estable, ¿vale? Tenemos tres de metal raro, el fuel creo que lo estamos trayendo de un lado a otro, así que todo perfecto. Iremos avanzando. Vamos a cargarnos... Creo que vamos a traer un cargo rocket. Bueno, ya lo veremos en el próximo capítulo. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Porque se está poniendo interesante con esto de las solicitaciones. Nada. Eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con el capítulito. Y lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos. Tanto aquí como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch. Abrimos directo normalmente todos los miércoles. A las 7, 7 y media. Abrimos el directo. Y ya eh, estamos hablando hoy un ratito con vosotros. Y jugamos a lo que surja. También recordad